Guarden silencio, por favor. Por favor, guarden silencio y salgan del hemiciclo si es necesario para continuar el pleno, por favor. Comience, señoría. Gracias, presidente. Y para explicar la proposición de ley que presentamos hoy a trámite, admisión a trámite en el Senado, una proposición de ley que con la disolución de cámaras ya anunciada el 5 de marzo puede pasar hoy, puede ser recogida y llegará al boletín oficial de Cortes Generales, pero seguramente interrumpirá su trámite, pues el trámite legislativo de una proposición de ley cuando se admite a trámite en el Senado y tiene que ir al Congreso de los Diputados. Sin embargo, sí que hemos creído oportuno, importante... Presentar... A ver, un momento, señor Guardingo. Es imposible continuar con el Pleno, señorías. Sí que hemos creído oportuno... Un momento, momento, momento. El que no quiera estar en el pleno, por favor, que salga, pero si no, es imposible continuar. Si se oyen las conversaciones desde aquí. Continúe, señoría. Continúo diciendo que es importante y hemos considerado oportuno y relevante que al menos el diario de sesiones y los boletines oficiales de las Cortes Generales reconozcan hoy la tarea de nuestros y nuestras bomberas forestales, eh, un colectivo de trabajadores que sufren la precariedad laboral más allá de lo que sería conveniente en un cuerpo profesional que se juega la vida cada verano. y a costa ya del cambio climático y, a causa del cambio climático, muchas veces más allá del verano para proteger nuestro patrimonio forestal. Los incendios forestales se han convertido en las últimas décadas en uno de los problemas medioambientales más importantes en España. Las Administraciones tienen el deber de contribuir a conservar las masas forestales y espacios naturales por constituir estos es un patrimonio común fundamental para el futuro de nuestra sociedad. La Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y la legislación básica sobre protección del medio ambiente, así como sobre montes, aprovechamiento forestales y vías pecuarias. Asimismo en materia de Protección Civil y la Ley de Protección Civil enmarca a los bomberos forestales como parte de este servicio. La protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad se configuran como objetivos básicos y fundamentales en la actuación de las administraciones públicas. A partir de estos objetivos, es reconocido que el patrimonio forestal tiene en esencia un gran valor ecológico, pero además constituye parte esencial del patrimonio social, cultural, paisajístico y, como no, también económico. La lucha contra los incendios forestales es uno de los pilares en los que se sustenta la protección medioambiental y nuestra biodiversidad, por lo que está adquiriendo una complejidad creciente. El abandono del mundo rural y de las prácticas tradicionales de gestión de los espacios naturales que sus habitantes desarrollaban de forma cotidiana, unido a la falta de interés histórico del monte y de las masas forestales en España por parte de las políticas públicas, están en la base de los problemas actuales en las estrategias de lucha contra los incendios forestales. El quinto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre cambio climático anuncia el empeoramiento del actual régimen de incendios forestales. Cuando se, co se combinan temperaturas medias por encima de 30 grados, una humedad por debajo del 30% y vientos por encima de 30 kilómetros, estamos en lo que los expertos llaman la regla 30-30-30 incendios más voraces y de sexta generación. Los incendios forestales constituyen una de las emergencias identificadas a las que nuestra sociedad debe responder. La Ley, la ley 17-2015 de 9 de julio de Protección Civil define en su segundo artículo el término de emergencia, al igual que el de catástrofe. Y de acuerdo con su descripción, los incendios forestales se encuadran en los dos términos dependiendo de su gravedad. En la actualidad, los dispositivos de prevención detección y extinción de incendios forestales no están debidamente incorporados en los objetivos y en la estructura que nace de la Ley de Protección Civil. En el desarrollo y aplicación de esta ley no se ha tenido en cuenta la diversidad de situaciones en las que se encuentran los 35.000 profesionales que desempeñan una labor importantísima y muchas veces infravalorada e infrautilizada. La escalofriante cifra de 245 fallecidos en los últimos 30 años en incendios forestales o los 67 fallecidos en medios aéreos, no hace más que delatar la elevada temporalidad de este servicio, la escasa formación ofrecida por administraciones y empresas y el abandono recibido por parte de nuestras administraciones públicas. Con la transferencia de la materia ambiental realizada en virtud de las competencias asumidas estatutariamente por las comunidades autónomas, estas empezaron a desarrollar su normativa configurando bajo una pluralidad de nomenclatura corporativa a los bomberos forestales. Los bomberos forestales pasan a prestar sus servicios a través de empresas públicas, semipúblicas e incluso privadas, y en algunos casos a través de contratación directa por las comunidades autónomas o las entidades locales. La mayoría con contratos temporales, o como fijos discontinuos, con sueldos y complementos muy variables, con una carencia de legislación a la que atenerse en sus funciones, en sus cometidos y en los requisitos de sus cualificaciones para realizar sus intervenciones. Las especiales condiciones de peligrosidad y penosidad con la que realizan su trabajo hacen que la edad máxima hasta la que un bombero forestal pueda estar operativo en labores de extinción, siquiera auxiliares, sea menor que la establecida con carácter general para la jubilación. Se hace necesario que el colectivo de bomberos forestales cuente con el suficiente grado de cohesión y homogeneización en todo el Estado, lo que no tiene que suponer en ningún caso un menoscabo de las respectivas competencias autonómicas, sino establecer un marco común que se traduzca en una mayor eficiencia y eficacia. Por otro lado, el personal adscrito a los servicios de prevención y extinción de incendios debe encuadrarse en el Catálogo Nacional de Ocupaciones como bomberos forestales y recibir en consecuencia la formación adecuada. El alto grado de temporalidad y rotación en el modelo existente actualmente es claramente perjudicial y hace necesario que la estabilidad del empleo sea uno de los objetivos de la aprobación de un Estatuto Básico del Bombero Forestal, una estabilidad que pasa por la necesaria consideración de la subrogación de los bomberos forestales como esencial. Por otro lado, estamos también ante un colectivo laboral muy masculinizado en su composición, requiriéndose la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el acceso al empleo y a la promoción profesionales. Por todo lo anterior, se determina la pertinencia y oportunidad de esta propuesta legislativa que hoy trae, hoy trae nuestro grupo aquí al Senado, que tiene por objeto la consolidación de los servicios de prevención y extinción de incendios forestales eh, como servicios públicos en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y la estabilidad y mejora en las condiciones de vida y trabajo de los efectivos humanos que prestan sus labores en estos servicios. Esperando al turno de portavoces y también el voto favorable de, de todos los grupos, permítanme en una de, quizás la penúltima, última intervención antes de, de la de portavoces, eh, despedirme de esta Cámara, donde he iniciado, han eh, transcurrido algunos años de, de mi vida personal y también, y también política institucional y agradecerle pues, a todos los portavoces de todos los grupos que han ido pasando, agradecer a la Presidencia, a la Mesa de la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migración, a todos los portavoces de esa comisión donde más he trabajado, a todos los senadores y senadoras y también a la Mesa de la Cámara eh, pues la ayuda recibida en este tiempo, el conocimiento de, de las personas y de las instituciones también desde dentro, porque seguramente la política no se desarrolla solo… Dentro de estos espacios, yo hasta ahora la había hecho siempre fuera, pero conocer los dos lados, la verdad, ha sido realmente satisfactorio y esperando reencontrarme con muchos y muchas de ustedes en otros lugares, tengan ustedes seguro que les llevaré siempre en el recuerdo. Gracias. Muchas gracias.